Yo, yo hablo, pero yo lo que quiero es, yo estoy defendiendo a mis hijos porque los vienen a sacar de mi casa quieren otra muerte más hasta que lo, que maten a otro muchacho pero ¿por, qué, ¿por qué le dijeron que le iban a arrestar? porque yo estoy, le estoy diciendo que por qué no quieren hacer darle cargos al muchacho dice que si nosotros hacemos cargos que va el, el castigo va a ser para todos o sea el cargo va a ser para todos este usted sabe que va a haber una reunión comunitaria el día jueves con el jefe de la policía Sería bueno, bueno que... A ese policía yo ya hice una, una, un reporte y él lo que hizo, iba a deportar a mi, mi marido, lo deportaron. ¿Quién lo fue? Dijo, él, él, él, él, él, él, y él habla español. Y yo ya hice un no, reporte. No, no, yo no, yo no le, mi... le puedo entrevistar a él porque te, hay un portavoz, hay un vocero con él con la persona que voy a hablar mañana, pero... ¿Qué pero ¿qué fue lo que le dijo él? ¿Qué fue lo que le dijo pues él? Si yo hablo me, va, me van a arrestar. Yo le dije aquí están mis manos, arrésteme, arrésteme. Yo le dije arrésteme porque yo lo que quiero es que a mi hijo no le pase lo que han matado a otros muchachos. Por ser hispano nos, nos, quieren, nos quieren amenazar. Un caso más de queja contra la policía de Guinet. La policía de Guinet, nuestra comunidad está decepcionada sí, sí. Con, nos, con la policía de Guinette. Vea. Nuestra comunidad está decepcionada con la policía de Guinet. Cuatro o cinco patrullas que llegaron. Eh, solo vio que llegó la prensa y salieron pero disparados. Eh, la señora me dice que la amenazaron con arrestarla. Eh, ahí. No hice, no, el día jueves vamos a confrontar a la policía de Winnet sobre este caso en particular. O sea, qué triste, qué lamentable. Y, que... y, y más porque nos amenazan porque somos hispanos. ¿Qué, le, ¿qué le dijo este oficial? Yo hablaba por defender a mis hijos, me iban a arrestar. Yo lo que le dije aquí, arrésteme. Yo lo que estoy haciendo es defender a mis ¿Y hijos. ¿Y por qué se fueron ahorita todos? Es lo que yo no entiendo. ¿por qué porque se llamamos a las noticias. Cuando... ¿Por qué se fueron? Eh... Imagínense. Sí, y el problema no sé que van a dar a los muchachos que llevan ahí porque a mi hijo lo, lo sacaron de la casa. ¿Arrestaron a algún muchacho? Sí, ellos lo llevan. Y dijeron que no le van a dar cargos. Dijeron que no le van a dar cargos porque es menor de edad. Y dice que si nosotros, nosotros presentamos cargos, que el cargo va a ser hasta para mi hijo, que es el golpeado. Imagínense. No. Bueno señora, mire, usted es una de tantos casos frustrados de la policía de Güenet. Eh, sí, sin duda alguna, solo los vi que solo vieron que entré y empezaron a moverse como, como avispas como avispas ellos ellos saben que están actuando mal eh, cómo está imagínense que quieren que maten otro muchacho y el muchacho de 15 años tenía sangre es lo que estaban diciendo también yo yo le estaba enseñando los videos donde ellos se acercaron yo le dije yo lo que sí se investiga hagan un statement. No quisieron ni nada de eso. La señora me hizo una llamada eh, por teléfono hace unos minutos y había un oficial gritándole. ¿Qué oficial era el que le estaba gritando? Aquí tenemos un video donde estaban gritando que quieren que nosotros regresemos a la casa. No. A todos nos iban a arrestar. Los amenazaron con sí, arrestarlos? Sí, sí, sí. Oiga, escuche cómo grita el policía. O sea, usted, ustedes son las víctimas, ustedes llamaron a la policía y ustedes terminaron con porque imagínense yo yo marqué al de11 para que nos defiendan y ellos nosotros seamos los perjudicados no imagínense no van a, van a ellos quieren que maten a otro jovencito como los que han matado no ya no ya no queremos otra muerte más ya ya ya es suficiente es suficiente ya imagínense. y súper interesante ...porque cuando yo llegué aquí, eh, alcancé a ver todas las patrullas con las luces prendidas, empezaron a murmurar entre ellos, eh, obviamente yo no podía interrogar a ningún policía de esos porque hay un portavoz, hay un vocero que es el que habla con la prensa, pero yo, cuando más tarde en estacionarme para empezar a hacer imágenes, que empezaron a irse todos, y lo pude ver clarito, por eso yo me le acerqué, porque escuché los gritos que le estaban haciendo a la señora, y yo dije, vamos a ver si le gritan a, de esa misma manera frente a la prensa, porque es como una intimidación, y no, los señores oficiales, respetuosamente, calladitos, ninguno habló más, ninguno gritó nada, simplemente subieron a su patrulla y se desaparecieron. Un buen punto, un buen tema para tratar este jueves con el jefe de la policía de winnet Vamos a presentar este video, vamos a presentar el video que tiene la señora. ¿Por qué cuando las víctimas latinas llaman para reportar, por qué la policía tiene esa actitud? Es una pregunta, una pregunta válida. Y se supone, o sea, se supone, y aquí vemos un grupo de personas, no uno ni dos, son cuatro, cinco, seis personas, incluso menores de edad, eh, que ella, ella esperaba justicia. Le agredieron a su hijo y lo que ella esperaba es que fuera arrestado, que fuera arrestado los, los sospechosos en, en su lugar les gritaron a ustedes y los trataron de amedrentar a ustedes o sea, qué decepción la policía de Winnet una vez más, o sea, esto sin duda alguna deja muy mal parada a la policía de Winnet, eh, espero verla en la reunión comunitaria el día jueves y, y se la voy a presentar al jefe de la policía y le vamos a decir que usted es otro caso más de que está frustrada con los accionarios de las autoridades, verdad por ahí estos policías más tardaron en ver eh, mi vehículo se fueron, todos se fueron. Imagínense qué va a suceder ahora. Y el oficial ese que, que el oficial que usted me enseñó era el bravito que le estaba gritando. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo ese ya lo traigo de por sí porque sí. por él deportaron a mi esposo. Porque yo hice un reporte que a mi hijo le dispararon, no le alcanzaron dar Y es lo que hizo, lo que me dijo, muévanse de, de este estado, váyanse para otro. ¿Cómo me voy a ir con mis hijos? Yo, no, y ese es el policía, ese, ese que me estaba gritando. Ese es policía. Yo con ese policía, sí. Es un racismo lo que está haciendo con nosotros. Perfecto. ¿Cómo es su nombre, señora? Yo me llamo Andrea Sabas Pascual. Bueno, mire, yo la felicito porque usted fue valiente. Yo, usted dio la cara. La felicito. Eso es lo que nuestra comunidad latina tiene que hacer. Y, y eso es lo que realmente la policía... La policía suena feo decirlo, pero está... Con... ...acostumbrado a que los latinos nos agachamos y, y métete y salimos corriendo con respeto, o sea, nos da... Eh, la policía está acostumbrada a eso y, y, y nosotros latinos creemos que esa es una muestra de respeto, pero en realidad estamos pisoteando nosotros mismos nuestros derechos. Eh, yo le dije a la señora, usted está en su propiedad, realmente aquí no puede decir enciérrate a menos que pongan una línea amarilla, uno conoce la regla, ¿no? Si ponen una línea amarilla, un tape, entonces la, uno sabe que no puede cruzarlo porque va a ser arrestado, pero en la propiedad pública donde hay cientos de personas caminando... ¿Cómo un policía va a venir a obligarme a que yo me mueva? O sea, son cosas que, que realmente la, la, dejan mucho que desear de la policía. O sea, sin duda alguna eh, tocó salir de la casa a esta hora para venir a atender el llamado de esta, de esta familia. Muchas gracias y lo, que nos apoyó, porque imagínense en qué situación estamos metidos, porque somos hispanos. Nosotros los hispanos, imagínense, no nos hacen caso. Yo me duele porque yo ya hice un reporte y no me hicieron caso. ¿Me van a hacer caso hasta que maten a mi hijo? Le van a hacer caso hasta que yo haga el, sí, ah, eso fue lo que dijo literalmente, hasta que no haya un crimen cometido, Imagínense, no entonces ¿ya para, claro. ya para qué, ya para qué ya para qué entonces a... cuando está el crimen quieren ellos justificar, sí. ah ya arrestamos sí. al culpable sí. pero por qué sí. llegar, sí. por qué esperar hasta tan lejos no? sí, yo lo que les estaba yo diciendo por qué, por qué no nos hacen caso ya hicimos un reporte, no me hicieron caso ya hicimos Ahorita lo sacaron de mi casa, de mi casa, a, a muchacho a, mi, a mis hijos, todos estábamos adentro de la casa. Imagínense, hasta que lo maten, estos muchachos no van a quedar de acuerdo. No, no van a quedar de acuerdo. Ahorita, ahorita ya a va a ser una amenaza no, no, no, no. fuerte. Lo que yo no entiendo lo que estaban diciendo cuando estaba yo ahí contigo, Bere, que yo le estaba ah. preguntando al policía. Le digo, ¿cómo...? Quiere, me está pidiendo que tenga yo el video donde el muchacho está encima de él golpeando. ¿Qué más, más evidencia quiere? Si Ellos... uno como padre, el primer instinto es tratar de, de, de pues, separar. Si me No es eh, no, no sacar la cámara y estar grabando al porque el policía quiere un video. Si al contrario, ¿qué más evidencia quiere? Que la, la, la boca llena de sangre del muchacho, de su hijo de usted, de 15 años. Donde ni, ni siquiera podía hablar. Estaba, ser, Le estaba yendo en la iglesia. estaba ah, vomitando. Sí. Eso no fue crimen suficiente, eso es más que evidencia. Eh, ¿Ustedes recuerdan el apellido de ese oficial, eh, el último que le puse la cámara? ¿Recuerdan el apellido? No. Bueno, lo tengo lo tengo en imagen, mi gente, lo tengo en imagen. Vamos a hacer un screenshot y se lo vamos a presentar a la, al, al jefe de policía para que nos dé una respuesta de este caso, ¿verdad? Porque, o sea, vamos a. La próxima vez que yo voy a venir aquí va a ser para reportar un crimen de un jovencito latino. ¿Queremos eso? O sea, nadie quiere eso, ¿no? Obviamente nadie quiere eso. Pero, ¿por qué la policía eh, da largas y largas y largas y en lugar de actuar.? Eh, eh, bueno, sí, vamos a esperar el crimen, o sea, es súper, súper raro, es súper raro lo que está pasando en Winnet, eh, la verdad es que Winnet está muy lejos de ser ese departamento de policía eficiente que conocí yo hace varios años, y, y, y lo muestra el caso de Susana, lo muestra el caso del otro, el otro muchacho, o sea, estamos hablando de mínimo cinco casos recientes que muestran cómo la, ha habido negligencia policial, y pues que ahora la policía ya escuchó eso y dice que hay desinformación, que hay que los medios de comunicación estamos envenenando a la gente, etcétera, y quieren aclarar eso con la comunidad y el jueves de reunión o sea, esa es la excusa, pero ahí vamos a estar también los medios y que nos digan en nuestra cara que, que ellos han hecho lo correcto, seis meses tardaron para encontrar a una niña muerta, ¿por qué? porque una niña pobre, mexicana, que, que ¿a quién le importaba? o sea, la, la, literal, literalmente ¿a quién le importaba? ese fue el caso de Susana y ahora pues, un policía que ni siquiera el uniforme del, nunca han puesto esto, si, si hubiera sido al revés, eh, este policía hubiera si el policía hubiera muerto en, una, en un atentado, lo ponen a él con su uniforme, con su ahora no, ni siquiera la policía de Dora Vila ha querido dar una, una, una foto del policía con su uniforme, no me extrañaría, verdad, no me extrañaría que ese tipo en su misma patrulla haya cometido algún crimen con, con esta menor, o sea, no me extrañaría, Vamos, hay, hay muchas cosas que no se saben todavía, pero uh, les digo, hay, la policía deja mucho que desear. Tenemos más de, hemos tenido más de 200 personas conectadas, gracias por haber estado esta noche en sintonía, el jueves próximo les vamos a tener información de parte de la policía y aquí tenemos una familia valiente que se atrevió se quedó parada ahí y dijo vamos a estar aquí hasta las últimas, los mandaron a encerrarse a su apartamento y se quedaron afuera, muy valientes, eh, yo me vine porque escuché los gritos del policía, yo dije son tan abusivos que van a terminar arrestando a las víctimas, voy a ir a ver, voy a ir a ver por eso vine, pero no, no pasó más gracias a Dios no pasó más porque hubiera sido un, un caso vergonzoso para la policía de Arrestar a las personas que lo llaman para hacer un reporte. O sea, esa es la peor vergüenza. El día que pasa eso en Gwyneth Police, de verdad, los, los latinos tenemos que levantarnos y, y armar literalmente una manifestación pacífica que les demuestre que no nos vamos a quedar más de brazos cruzados. Y, y nosotros como prensa, igual, nuestro deber es reportar las injusticias. Y este es un claro ejemplo, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes, señora, por, por su valentía de, de, de, de quedarse aquí. Es que escuché, escuché los gritos que le estaban pegando y yo dije, si la señora insiste y está solita desamparada, terminan arrestándola. Entonces dije yo, tenemos que irnos para allá, pero así, cuente conmigo, ¿verdad? En lo que, en lo que sea posible. Ellos saben, ellos ven cámaras, ellos ven prensa, ellos saben que lo que menos les conviene es un show, entonces salieron volando, ¿verdad? Así es que... Pues yo, yo sí claramente le dije, si me van a arrestar, resten, pero yo lo que estoy haciendo es defender a mis Yo bajé la ventana y cuando pasé por donde ellos, uno le dijo al otro, Adimir y que la prensa está aquí, entonces, básicamente ya sabía de que ellos no se iban a quedar aquí a, a esperar qué pasó, ni nada entonces se desaparecieron, literalmente se desaparecieron, ¿verdad? Pero ni siquiera el policía gritón tuvo valor ni siquiera de volverlos a ver, no les, ni, ni siquiera le dirigió la vista, ¿y sabe por qué? Porque él sabe que viene una reunión en dos días donde se supone que ellos van a decirle a la comunidad, confíen en nosotros, confíen en nosotros, el mensaje que ellos quieren darle, confíen en nosotros y con este tipo de cosas, dudo mucho que la gente vaya a confiar, vengo, pero bueno Señoritas, ella todavía va a la escuela ahorita el miedo que voy a tener imagínense, los muchachos los van a dejar libres, de repente me la levantan yo ahora le voy a tener mucho cuidado a ella porque han pasado casos que como no les hacen nada, no hacen nada, el policía no hace nada, yo ahora voy a tener miedo, que de repente me la vayan a levantar. Ahora que terminemos el live, me hace un favor, me le tomo una fotito al número de casos que le dieron, mañana se lo voy a mandar a la portavoz de la policía y le voy a decir, quiero una respuesta de este caso, sí. quiero ver el reporte, quiero quiero ver qué dice el reporte, sí. yo necesito ver ese reporte, va a tardar un par de días en que me lo den, pero necesito presionarlos porque es la única manera que ellos sepan que, que no vamos a quedarnos de brazos cruzados. ¿verdad? Sí. Muchas gracias a ustedes, pasen buenas noches, Muchas gracias. cuídense, gracias. adiós. Gracias. Ya saben mi gente, la verdad es que es muy lamentable este caso, muy, muy lamentable que la, la policía de Guinea tenga este tipo de acciones con nuestra comunidad, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a tener, gracias por haber estado conectados a este Facebook Live.